Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de todos nosotros. Hoy traigo un tema muy interesante y es acerca de la energía de la éter a través de un oscilador de frecuencias. Podemos dar en un punto y extraer la energía de la éter en su espectro radiante. Este oscilador es parte de muchas máquinas. Esto quiere decir que muchas máquinas usan este oscilador como cronómetro, por así decirlo, para sincronizarse con la fuente universal de la energía cósmica. Es así como podemos nosotros, a través de este simple dispositivo, hacer que nuestras máquinas anduviesen con energía del cosmos o sea energía radiante en este caso así que bueno te voy a mostrar eh... hoy primero que nada no vamos a hablar de ovnis mejor hablemos de secretos que no han sido ocultados pero Tampoco vamos a dejar a los ovnis de lado, simplemente vamos a centrarnos en un objetivo, en la energía radiante, en el caso del ovni, bueno, la energía radiante está en la carcasa del ovni y con eso abre el éter, y bueno, con muchos dispositivos también como el que estamos viendo de Tom Verden es el MEG, las cajas de radiónica que trabajan con la resonancia y forman un vórtice en el éter y ese campo de torsión queda... Ahí estamos viendo el cúnel, el dispositivo que a través de una bobina genera campos de torsión que cortan. Eh, bueno, los cristales, las gemas, la frecuencia de la tierra. Hay muchos temas para tocar. Los cloudbusters, el orgón magnético, el radiante, deshacer nubes, hacerlas. Las bobinas de Tesla, pero bueno, justamente las bobinas de Tesla. Hoy vamos a tocar el tema porque nosotros estamos viendo esa bobina de Tesla y esa bobina de Tesla... Eh, no es la verdadera bobina de tesla porque la verdadera bobina de tesla tendría que tener las, los rayos blancos esta bobina de tesla es distinta así que hoy te quiero hablar de jorge lapkowski que jorge lapkowski fue un maestro pionero de las oscilaciones de energía radiante y cómo armar circuitos resonantes, con pocas cosas. Generalmente lo hacía con aros, aros que tenían eh, unas pelotitas en las puntas, y con eso, bueno, se lo ponía a las plantas, aros de 30 centímetros de diámetro, y las plantas se curaban, fo se fortalecían, se ponían mucho más vigorosas, y Jorge Lapkowski comenzó a trabajar ...con campos resonantes de baja frecuencia de la Tierra directamente a través de los aros. El vino también se ponía muy rico si le ponían uno de estos aros de 30 centímetros de diámetro de cobre. Es así como se interesó más y fue a ver a su amigo Tesla. Tesla le dijo que había un secretillo muy recurrente para hacer andar todo este tipo de máquinas. Todos sabemos que Tesla dejó un montón de patentes que al día de hoy nadie las puede replicar, ya que no entienden de qué manera funcionan estas máquinas. Estas máquinas son todas eléctricas, pero con una condición diferente a la que nosotros conocemos, como en este caso podemos ver la espiral, y atrás un dispositivo como un radar. Una vez le pregunté a un amigo qué pensaba de esta máquina y me dijo que a él le parecía que era una máquina de hacer fideos. Bueno, esos fideos que estamos viendo ahí son rayos de energía radiante que están fluctuando en el éter. Por lo tanto, esa máquina merece una inspección más profunda, ya que es la llave al conocimiento perdido por un lado, oculto por el otro, pero nuevamente redescubierto de la biología eléctrica de la materia, algo que el ser humano por ahora desconoce, pero que existe, que toda materia irradia un campo de energía. Es por eso que Jorge Labkowski, al comprobar con sus aros resonantes que podía curar, Enfermedades tales como el cáncer en plantas Decidió ir a ver a su maestro Tesla El maestro de la energía radiante Y así fue que Tesla le pasó el secreto Luego de las patentes de Tesla borraron ese secreto Que yo lo he hallado en una patente de Jorge Lapkovsky Así que es así como hoy vas a conocer el secreto lo que nos ha sido negado a la humanidad entera, y a través de este sencillo dispositivo vas a poder empezar a operar todas tus máquinas con energía radiante. Lo que descubrió Lapkowski fue simplemente alucinante. Se postuló que todas las células vivas plantas, personas, bacterias, parásitos, etcétera, poseen atributos que normalmente se asocian con los circuitos electrónicos. Estos atributos celulares incluyen tres cosas que son la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Estas tres propiedades eléctricas, cuando está configurado correctamente, hacen que la generación de oscilaciones de ondas sinusoidales de alta frecuencia aparezcan en el circuito solo cuando estén sostenidos por un suministro pequeño y constante de energía fuera de la frecuencia correcta esto se traduce como por debajo de W0 o por arriba de W0 este efecto se conoce como resonancia es más fácil de comparar con un niño balanceándose en un columpio. Mientras el padre lo empuja, el columpio un poco, en el momento oportuno, que sería la frecuencia correcta, el niño va a continuar su movimiento de alta y de forma continua. Eso es lo que nosotros hacemos con una pequeña oscilación, cuando le damos compulsos en el momento oportuno. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en la Tierra y vamos a utilizar ondas escalares de 10 Hz, que son las que están en la Tierra, nuestro oscilador lo vamos a sintonizar en 10 Hz y luego le vamos a bajar mínimamente la frecuencia. De esta manera es que podemos empezar a crear ondas sinusoidales de característica escalar. ...como si estuviéramos en un lago en tranquilidad y somos la piedrita que genera ondas en el agua. Bueno, este tipo de ondas se van a generar de nuestro circuito. En electrónica, los circuitos que generan estas ondas sinusoidales recurrentes... ...pueden ser llamados electromagnéticas, resonadores, pero más comúnmente se les conoce como osciladores... Lapkowski nos dice que no solo todas las células vivas producen e irradian oscilaciones de frecuencias muy altas, pero también reciben y responden a las oscilaciones que se les imponen a partir de fuentes externas. Entonces es así que esta fuente externa de radiación o las oscilaciones se deben a los rayos cósmicos que bombardean la Tierra continuamente. Esta toma de conciencia estupenda, alcanzado durante los años dorados de la radio, no solo dio lugar a un nuevo método de curación por la aplicación de ondas de alta frecuencia escalares, pero amplió su reconocimiento por el campo emergente de la ciencia oculta conocida como radiónica o radiostesia. Lo que estamos viendo a continuación es algo como un transformador podemos ver las dos bobinas un núcleo en este caso para los que no saben de electricidad se trata de un núcleo de hierro o de acero donde se ha bobinado una bobina encima y luego otra bobina encima este dispositivo sería un núcleo bobinado dos veces eh, podemos hacer pasar corriente por el extremo de una de las bobinas, digamos la que está bobinada primero, y el negativo, llevarlo a través de un martillo y generar una conmutación para entrar en la resonancia de la éter. Este es el secreto de Nicolás Tesla que le ha pasado a su discípulo Jorge Lakowski el dispositivo se opera con corriente continua es posible que puedas poner una batería de 12 voltios una batería de coche, carro de auto donde en un borne le vas a poner eh, el positivo la parte de la bobina que no tiene nada y el negativo lo vas a hacer pasar a través de un martillito que como el dibujo nos indica tiene una tira elástica de acero, tipo hoja de sierra, que es la que hace que el martillo golpee el núcleo en una repetición dada por el tornillo para regular la frecuencia de conmutación. Entonces de esta manera, eh, cuando el, el martillo está descansando en el tornillo, nosotros conectamos la bobina y la bobina genera magnetismo en el núcleo. El núcleo atrae el martillo y por un lado corta la corriente, pero por el otro lleva al extremo de la bobina a tocarse en el polo sur. Es así que el núcleo dispara una proyección de energía radiante, o sea totalmente perpendicular al núcleo, que es absorbida por la inductancia de la bobina secundaria, la que está bobinada encima de la primera entonces nosotros al regular el tornillo para encontrar la frecuencia vamos a ir dando con sectores que vamos a ver que nos entrega un poco de voltaje y en otros sectores mucho y en otros sectores infinito este es el secreto de Nikola Tesla para entrar en la resonancia. A mí se me ocurre pensar que la resonancia puede ser 6 Hz, o sea que el martillo esté martillando a 6 veces por segundo, o también pueden ser 12, o también pueden ser 10, y como estábamos eh, comparando la información en un escrito de Lapkovsky, nos refiere a él, que la frecuencia que nosotros encontremos para este dispositivo debería ser un poco más que la frecuencia. Es así como nosotros primero sintonizamos nuestro aparato y luego le aumentamos un pelín, un poquito, la frecuencia. Entonces si comparamos este acto con una hamaca de un niño, eh, sería aumentar eh, la fuerza con que empujamos esa hamaca y es así que vamos a lograr una oscilación de campo de fuerza mucho mayor y constante, constantemente vamos a estar poniendo sobre la frecuencia natural de 10 Hz un pulso que está un poquito más adelantado y le va a caer un poquito antes, entonces el pulso de la tierra al ser empujado un poquito antes, oscila de manera superior. En el tiempo de Hertz, no existían los generadores de señales de alta frecuencia y contadores de frecuencia. Hubiera sido difícil anticipar y observar una frecuencia de resonancia en el circuito resonante correctamente. Sin embargo, en Japón, el físico Antaro Nagakoa, Nagaoka, realizó sus propios experimentos tan solo un año después de Hertz, los resultados fueron publicados en la revista de academia de ciencias número 7 en 1889, él encontró un método para calcular la frecuencia de resonancia escribió cuando asumimos t como el periodo de oscilación l" como la autoinducción c como la capacitancia la ecuación para obtener t es t es igual a 2 pi por raíz cuadrada de lc podemos decir que un circuito oscilante es una antena que es capaz de absorber y emitir ondas de energía electromagnética escalar la energía más alta se puede esperar en su primera frecuencia de resonancia y todos los armónicos. El circuito oscilante se considera aquí, tiene una forma circular hecha de hilo conductor o cables con una sección abierta. La frecuencia de resonancia se define por la circunferencia junto con el área de distancia y la superficie entre los extremos abiertos. Tal antena ...puede ser visto como un circuito paralelo eléctrico de una inductancia y una capacitancia. La inductancia se forma por la forma circular del cable... ...y la capacitancia que se está formando entre ambos extremos del cable. Lakovsky encontró que las células de la materia viva en plantas, personas, bacterias, parásitos, etc. ...se comportaban como circuitos oscilantes... Los circuitos oscilantes irradian ondas y absorben las ondas de fuentes externas, cada uno a una longitud de onda diferente o frecuencia. Lapkovsky también nos explica que un conductor es poseer inductancia si fluye una corriente a través de él y provoca un campo magnético para ser establecido alrededor de él. La capacidad de un condensador de un cuerpo aislado es una medida de la carga de la cantidad de electricidad que es capaz de almacenar. Desde un circuito de este tipo, la energía se da fácilmente aislada en forma de ondas. Según Lapkovsky, el núcleo de una célula viva se puede comparar con un circuito oscilante eléctrico. El núcleo se compone de filamentos tubulares, cromosomas, mitocondrias, compuestos de material aislante y llenas de un fluido conductor que contiene todas las sales minerales que se encuentran en el agua de mar, por supuesto. Estos filamentos son, por lo tanto, comparables a circuitos oscilantes, dotados de capacidad de acuerdo con la frecuencia específica esto no puede quedar así este oscilador es muy potente es de energía radiante está sacado con vibraciones desde el éter por lo tanto disrumpe una partícula fundamental en el cuerpo de una persona esta es la máquina que vivifica personas esta es la máquina para evolucionar nuestras células y que nuestra pineal se encienda y trabajemos de una manera coherente con la energía radiante por lo tanto el oscilador de Lapkovsky ha de ser observado nuevamente por todos nosotros ya ven que es una máquina muy fácil de armar por cualquiera que sepa un poquito o que sea un poco manito así que, que curioso la puede armar no es difícil, se los aseguro, lo pueden hacer cortándole el núcleo a un transformador con una moladora y que quede solamente la parte del núcleo y ya van a poder generar un campo como para que un martillo golpee a una frecuencia y emita perpendicularmente a ese núcleo energía radiante escalar. Escalar significa ponerse en la frecuencia de la constante que puede ser la de la Tierra y aumentar un poquito la frecuencia para levantar a W0 y generar ondas sinusoidales más grandes, por lo tanto más salida de energía radiante. Este no va a ser el, primer, el único video de estos osciladores, así que espera el próximo y bueno, nada, te dejo un reabrazo, nos vemos hasta el próximo video, chao.